Pido que se haga justicia, que investiguen bien, que si fue personal o qué. O como Gaspar Gómez Jiménez siempre lo amenazaba de muerte, pues no estoy bien segura yo estoy. Y también quiero seguridad para mí, no me vayan a hacer lo mismo.